Cuando Pilato o Kimátil en Jesús para makimas más sultica y tej cruz, y yes, Juan Jehuano que huicaque, Jesús oquí es que, que y cruz hasta kan quito cayotía mi caso le hebreo y toca Golgota. Un pao o quimás más, más soltique y tej cruz, y Juan noé un pao o quimás más, más soltique, o come tlaca y quinas na Pilato quicuilo se letrero, y Juan oquitlale y quicuapa y cruz en Jesús y que no quiso hayan letrero Jesús de Nazaret Rey de y en me que judiostin o ok, que le queño letrero porque cano que más soltique en Jesús y tech cruz oye cerca de y de Jerusalén igual letrero toca y catástole hebreo y catástole griego y igual catástole latín por yo ni que que te opis que judiostin o ok, que en Pilato amos y Rey de Yen Kudióstin. Sino si no soy quisquilo, en tlacat rey de yen Pero en pilato o okay, quenanquile, tlan y komamokawa, Ni soldado tiene o que mamá soltique en Jesús y tech cruz, o con y tsutolin Jesús, y guano quituctique, pedazo, y guano entre nawin soldado ti, Nuiquio con tilanque y tlaque en catlesmachuye catlatzómalle, y guano motlantoca, sansetutolé, desde tlícpac hasta tlaxitla. Insuldado soldado, entre Yehua, machmatic sayanaca, o cachiquale matimutlanica, a vera quinquitlanis, y mochi que en o quimochechelilique no tutol, y guano y canotlaque, y cono y cruz Jesús o y maman, y knitzin y maman, y siwan cleofas, y juan del pueblo de Magdala, ni Jesús o kita compa moqueto que Iwa ni ummachtikao katle sa tekit no kilwi y mama. Nana, no ancakimokone, sa no kilwi ni ummachtikao. No Desti ni ummachtikao o, o kimone kuitlawi, ke hieske mama. Satepan de yon, como un jesucio kimatia, ni knuchi o kito para mamo chiwa, tlanquitanti o tlanquirole. Namiki, un paoye o tentuka de yayo ubas, shukuk. O que sea que se esponja y que ni ayo nubas, o que O y te se y, y, bueno, y te hisopo. Y y Ni Jesús o con y yo ni ayo nubas, chococ, o Noche no te Y, ni y que no o que te y anima y bueno Se tonale antes de llenirlo wilte Pascua. En judío tiene y micame y te chincruz. Ni porque oye, ka oye, ilwit, y te chon tonalle. Por yonik, en taikanke, judio, tien o en pilato, matlanagwati, makin metpupostekikan, katejo y te chcruz, y makin kistikan de umpa. In soldado, tien oyakke, y wan o no kimetpuposteke, no men tlaca, katejo y te y quien Jesús. Iwan nikuakin soldado, tien o mikwanike, Jesús, o kitake, y o mike. Por yo pero se soldado, o que que es tzupiti, y que se es que acate pozo, y aca te sanima ni cuácono kiske estle y Neno atl. Nen no chiquale o nikitak. y guaname para name huan nuisquich nel tocaca. o mochi para mamochiguatlan quitantiotlasquilole. Ni yo mío, machquipostequilisque. Y guan de yentio tlasquilole nuisquiquita, quitasque catle o que que